¿Qué pasó, compadre? Mucha, mucha virgen, mucha virgen. Mucha virgen, muy chaito. Hey, guys. Episodio 229. Este es un vlog de... Hoy, miércoles. No, de miércoles. ¿De miércoles? De miércoles y pollo. Tenemos mucho pollo. Estamos saliendo al cine, fuimos a ver Passengers. We're on a date. Muy bien. Entonces, ¿por qué te give tu vida en on Earth? Y a los chiquillos se les ocurrió llevar con Gaby unos... Pollos Pollos. De... Bien <risa> gordo, ahí como negro, negro, gordo comiendo pollo. La verdad es que nos dio vergüenza abrir la bolsa. porque... No, no porque lleváramos pollo, no, es porque iba a hacer el ruido. Solo eso, no ¿Lo nos dio. En una bolsa insonora, comiendo pollo. pollo. Creo que es buen momento para leer las preguntas y los comentarios mientras me arreglo porque te he rezado. Javier Herrera dice que le gusta el año nuevo, pero lo que no le gusta es su cumpleaños. Está de cumpleaños el 2 de enero y citándola, ¿qué fecha más penca van a hacer? Javier, dos cosas. Feliz cumpleaños. Sorry que te salude tarde. Y lo segundo, hay mucha gente que está de cumpleaños después de navidad o durante navidad y año nuevo. Y lamentablemente el bombardeo medial es tanto que... Pero Javier Camila Ortiz dice que lo que más le gusta del año nuevo es desearle lo mejor a las cosas queridas, sea donde sea que estén. Pescali dice que tampoco le gusta el año nuevo porque el bombardeo multimedial, el consumismo, el compra, el cotillón y como que. Sí, en verdad es un poco abrumante. Digital Zoom 6 está de acuerdo con mi reflexión y creo que es como. Estamos todos en la misma. Saray Torres también está de acuerdo y me hace un par de preguntas. Dice: ¿A qué se enfrenta uno cuando recién se ve a vivir solo? Y, ¿banda o artista nacional que me guste? Lo primero, yo me fui a vivir solo a los 27 años después de que mi vieja me hiciera todo. Era un bueno para nada. Lo primero que te enfrentas es que nada se hace solo. Ahora tú eres responsable de todo. Hay que ser bien disciplinado, bien organizado, quebrar grandes tareas en más pequeñas para que no te vuelvas loca y también darse permisos. Si no quieres hacer hace un día, regálatelo, pero las consecuencias. Por lo demás, es Banda Nacional, estoy pegado con tus amigos nuevos. Llegué a ellos por el tema Baby Boomers. Y que me tocó en el alma porque básicamente habla de generación. Para eso me cuenta que el Año Nuevo se junta con su cumpleaños, por lo cual es una fecha de reflexión, de recuentos. Para mí es, es... Hace muy poco empecé a hacer como recuentos del año, pero para mí el año empieza en marzo. O Así sea que en febrero como que va a ser la fecha para los recuentos. ahora eh, comparto con Valesud, que ella es media grinchita, ¿no? Y yo creo que también es media grinchita, ¿no? Además le doy una pregunta a Valesud. Ella me preguntaba quién era Tundereque. Y lo único que te puedo decir, Valesud, es que Tundereque es un estilo de vida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Había otro comentario? Parece. No, me equivoqué. No había más comentarios. Gracias por sus comentarios y preguntas. Y nos vemos la próxima semana con un Pregúntale al Árbol. Ahora voy a la primera junta de la JLA del año. Bueno, hoy aprendí que Balsú está de cumpleaños, ¿Felix cumpleaños? Balsú, mucha gente está de cumpleaños post año nuevo y es una situación difícil. Además aprendí que el año nuevo es una fecha perfecta para llevar a la práctica lo que siempre digo, hacer que las cosas pasen o simplemente dejarlas pasar. Si estáis en una aceleración de año nuevo y no lo estáis pasando bien, deberías irte de ahí. O simplemente no estar ahí. Ahora, si no está en tu poder cambiar el venue, cambiar de planes y tienes y estás obligado a celebrar, que digámoslo, es la cosa que más molesta de la fecha, es como la obligación a pasarlo bien. Pucha, nada, eh, no queda nada más que sacar lo mejor de esa situación. Dejarse ir, dejarlo pasar y disfrutar, de lo que se pueda disfrutar. Ahora, ¿cómo se hace eso? No tengo idea, en eso estoy yo. Eh, este fue el episodio 229 y nos veremos en el blog de viernes. Por esta razón es que Metalon no habla en este vlog, porque es reservado.